Víctor, ¿cuál es la situación en la que la policía te acusa? Eh, supuestamente ellos me acusan de robo, digo, ¿sí? que yo compraba de motocicleta robado, y eso es mentira de ¿sí? ellos. lo que me quieren hacer la vida imposible. ¿sí? ¿Entiendes? ¿Tienes alguna documentación de esas piezas? Esa? Claro, mira, y, y mi factura, tengo mi factura, y tengo los papeles también. ¿Qué alega la policía cuando dice que tienes una pistola ilegal?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 arregla un motor y los dueños te dejan lo que queda, te lo dejan y tú lo guardas para acá a la mina y todo eso fue lo que trajeron para acá, y los hierros y todos los hierros de yo trabajar, todo eso fue lo que ellos trajeron, los hierros y la, el motor mío y la pasolita mía ¿verdad? ¿Por qué decide entregarte a la policía? Porque tengo miedo, porque ellos andan diciendo que me van a matar, entonces yo tengo que estar corriendo y escondiéndome de sitio y sitio, entonces yo tengo una niña chiquita que mantener.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 Jeffrey y yo éramos amigos antes, teníamos mucho tiempo que no nos no, no ligábamos ni hablábamos porque era pelotero y todo eso. Todo está bien, También agradecemos sobremanera a usted, señor alcalde Alex, y al mismo joven que se está entregando, ya que es una buena acción que si la, y la justicia se requiere, pues de la cara y en esta ocasión le estamos recibiendo y le garantizamos que vamos a ponderar, a considerar, a respetar todo su derecho durante la investigación.